Hola a todos y a todas, aquí Reymo con hacer un nuevo vídeo. Feliz año nuevo porque es el primer vídeo que hago en el cual hablo, porque el anterior fue un meme que hice el año pasado para probar un poco el programa de edición y el PC y demás. Y me hizo gracia y dije, bueno, pues lo comparto, os traigo contenido. Porque podréis, como podréis comprender, cada vez no tiene su vida prioridad y muchas veces no queda mucho tiempo para, para YouTube y demás. Pero en fin, el lado de traigo contenido personalizado de los Sims, lo cual me hace mucha gracia porque es un plan, no quiero que mi canal se convierta en un canal de Sims pero prácticamente solo subo vídeos de los sims, pero en fin, es un canal variado, que hay de todo. El caso es que traigo con el personalizado de Encanto, una nueva película de Disney, la cual la verdad es que me ha gustado bastante, ya la he visto varias veces, salió a finales del año pasado, y es muy bonita de ver, aparte que la animación es increíble en cuanto a personajes y diseños, y por esa razón principalmente me apetecía hacer contenido personalizado. En este caso de la protagonista, Mirabel, la cual, entre otras cosas, tiene una falda muy chula, pero la cual Madre mía, para hacer eso en los Sims. ¿vale? Porque no podía hacer exactamente la falda en los Sims igual, 100%. Si la comparáis, evidentemente, no es igual. Porque también hubiera, tenido, hubiera sido mucho más trabajo del que ya me llevó. Y para, y para hacerlo más dinámico, vamos a hacerlo por partes. En este contenido personalizado de Mirabel tendréis la falda y las gafas. Para tener el pack completo con la camiseta, el bolso y la puerta y demás, eso lo haré en la segunda o tercera parte de, de Mirabel. Si no llegamos a, pongamos, 20 likes, pasaré a otro personaje, Bruno, Camilo... Ahora que lo pienso no sé si fue pone idea, porque el fandom, la verdad es que le ha gustado bastante personajes como Bruno y Camilo, así que probablemente queréis ver esos personajes, pero si queréis la segunda parte de Mirabel, 20 likes, por favor. <ríe> y bueno, aquí podéis ver el proceso, evidentemente el de las faldas fue mucho más largo, porque como veis la foto, la falda es muy compleja, Hice una reinterpretación, no hice exactamente la falda tal y como es en la película, porque um, no dispongo de tanto tiempo libre, lamentablemente. Y después hice las gafas, que eran muy simples y para que no simplemente fuera la falda en el CC que iba a publicar hoy. Y en fin, aquí podéis ver el proceso y ahora os enseñaré el resultado. Aquí podéis ver por una parte la falda y las gafas. Ahora, como digo cada vídeo? ¿Cómo podéis conseguir este contenido personalizado? Pues en la descripción de este vídeo dejaré un enlace a mi blog en el cual publico todo el contenido personalizado que he hecho. Tendréis dos enlaces, uno de Mega y uno de Drive, lo tenéis que descargar y lo metéis en la carpeta de mods de los sims. Si no entendéis muy bien cómo se descarga, en vídeos anteriores de contenido personalizado personalizado, eh, explico el proceso de forma más detallada. ¿Vale? Pero para no repetir el mismo proceso en cada vídeo, probablemente os dejaré o aquí arriba o la descripción el vídeo exacto en el cual lo explico. Y sin mucho más que decir, <risa> deciros que se si viene contenido, como digo siempre pero que también tengo mis horarios y demás, por lo que no puedo hacer tanto contenido. Porque, por pues, si no sabíais, tengo un Instagram en el que publico dibujos diariamente, además de tener un webtoon y tapas donde publico mi cómic Periquitos cada semana. Aparte de que uh, ocasionalmente hago streams en Twitch, normalmente los fines de semana, porque es cuando tengo tiempo libre, <risa> donde juego a diversos juegos, como ahora estoy jugando a Delta Run a petición de mi moderador, el Shanas, y también haré cosas de dibujo y demás. Así que os, os animo a seguirme por ahí también. Y en fin, sin nada más que decir, gracias por el vídeo, dale like si os ha gustado, dale a la campanita y suscribíos si queréis que YouTube os avise para el próximo vídeo. ¡Chao!